Cada vez es más habitual incorporar gráficos en las presentaciones. Por gráfico me refiero a la representación visual de datos numéricos. Está claro que esta representación visual puede ayudar muchísimo a comprender mejor el mensaje, a sacar conclusiones. Son de utilidad en prácticamente todas las disciplinas. Bueno, pues es un invento relativamente moderno, allá por el siglo XVIII. De hecho una de las primeras ocasiones en las que se demostró que utilizando un gráfico se podían sacar conclusiones que de otra forma era muy difícil fue en el año 1854. En aquella época en Londres había un problema terrible sanitario y de higiene porque la gente tiraba los desechos debajo de las casas en agujeros. La situación era insostenible y se les ocurrió en lugar de hacer eso mandar todos los desechos al río Támesis y el resultado fue aún peor porque se contaminaba el agua. Pero en aquella época no se tenía todavía el concepto de epidemia, de germen, de, de contaminación. Bueno, pues en 1854 de repente empezó a morir mucha gente en Londres. En unos pocos días habían muerto cientos de, cientos de personas y la gente huía, huía despavorida de la ciudad. Bueno, pues un médico, John Snow, tuvo una idea. Sobre un mapa de Londres, empezó a representar el número de muertes que había habido en los edificios, poniendo puntos más gordos o más pequeños en función del número de muertos. Y se obtuvo una cosa similar a esta. Esos puntos rojos, cuanto más grandes son, más muertes. Bueno, pues está claro que el problema está concentrado en torno a una zona concreta, en este caso es en el barrio del Soho, y está claro que hay una zona problemática que parece el origen del problema, el epicentro, ese punto rojo enorme que se ve en el centro del mapa. Bueno, pues John Snow fue allí y ¿qué se encontró? Una fuente. Clausuraron la fuente y el problema desapareció. El agua estaba contaminada por el vacilo del cólera. Esa fuente todavía se puede ver hoy en día en el barrio del Soho, en Londres. Un ejemplo interesante de cómo, con un gráfico, con una representación visual, se pueden obtener conclusiones que con los datos, una colección de datos de, de muertos en diferentes sitios, pues es mucho más difícil. Te voy a contar un ejemplo más moderno, totalmente contrario. Una situación en la que a nadie se le ocurrió hacer un gráfico con resultados catastróficos. Ocurrió en 1986. En ese año el transbordador estadounidense Challenger despegó y a los pocos segundos explotó y murieron los siete astronautas. Bueno, el problema estuvo en que la temperatura durante el despegue era tremendamente baja, algo así como 3 grados bajo cero, que no es habitual en aquella época y en aquella zona. Ya se sabía anteriormente que cuando la temperatura era baja había, podían ocurrir daños en una parte concreta del transbordador que era el cohete de combustible sólido. Y se sabía que esos daños dependían de la temperatura en el despegue. Bueno, pues hizo una investigación. Los ingenieros de la empresa que había construido ese cohete, Morton Ziokol, analizaron el problema y plasmaron sus conclusiones, como no, en 11 diapositivas de PowerPoint. Con un aspecto como este. Mucho texto, muchos datos, pero ninguna conclusión clara. Sí que había en alguna de las diapositivas, había tablas con un barullo de datos, incluso había diagramas como estos. Este diagrama muestra los daños que habían ocurrido en misiones anteriores en función de la temperatura del despegue. Bueno, muchos opinan que si se hubiera hecho un gráfico tremendamente simple, un gráfico como esto, en el que se represente en el eje horizontal la temperatura en el despegue de misiones anteriores y la temperatura prevista de 3 grados bajo cero. Y en el eje vertical, el tamaño de los daños que habían ocurrido anteriormente. Se ve claramente que el tamaño crece exponencialmente cuando baja la temperatura. Extrapolando esa curva, se puede comprobar que el tamaño esperable de los daños en ese despegue iba a ser enorme. Y que había un riesgo real. Un gráfico hubiera permitido sacar una conclusión clara. Que en una colección de tablas, textos, datos, números y diagramas no se puede extraer. Por eso un gráfico técnico, un gráfico científico, es una herramienta muy poderosa para comunicar una conclusión a partir de los datos. Quiero dejar claro a qué nos estamos refiriendo con, cuando hablamos de gráficos, con estos ejemplos. Este es un gráfico que muestra la tasa de fertilidad en diferentes países del mundo en un año concreto, en el 2007. Estamos hablando de cosas como esta. Este gráfico, otro ejemplo, que es la evolución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a lo largo de los años. Un gráfico es también algo como esto, la tasa de obesidad y de sobrepeso en diferentes países del mundo. O un gráfico simpático como este, que dice que el 80% de los gráficos de tarta se parecen al Comecox. Bueno, si yo te preguntase ahora cuál es la tasa de obesidad en México, o cuál fue el año en el que la tasa de homicidios era mayor, ¿O cuál es el país con menor tasa de fertilidad? Seguro que no te has enterado. Yo he pasado rápidamente estos gráficos a propósito para incidir sobre la idea principal que vamos a transmitir ahora. Y es que los gráficos resumen muy bien los datos, pero no hacen milagros. Son relativamente complejos. La audiencia necesita tiempo para procesarlos. El problema es que el gráfico seguramente lo hemos hecho nosotros y nos lo sabemos de memoria. Sabemos cuáles son los ejes, cuáles son los datos que representan... Pero la audiencia lo ve de repente y necesita un tiempo para procesarlo. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que dice el gráfico? ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, para usar efectivamente un gráfico tenemos que trabajar con tres principios, tres pasos, tres ideas fundamentales. La primera es que debe ser lo más simple posible. Tiene que ser simple Tremendamente simple, porque un gráfico es difícil de digerir, difícil de procesar, sobre todo si los vamos pasando rápidamente, como se hace muchas veces. Esto puede ser un ejemplo interesante. El gráfico de la izquierda, que se refiere a la tasa de sobrepeso en el mundo, pues es infumable. Tenemos datos de cantidad de países, unos dibujos, bueno, unas fotos simpáticas de una hamburguesa, unas banderas de dos países, un fondo, nos podemos preguntar ¿es necesario incluir la tasa de sobrepeso, por ejemplo, de Sudáfrica? ¿Esas fotos a qué ayudan? ¿Para qué vale el fondo? El gráfico de la derecha, la diapositiva de la derecha, es mucho más simple y mucho más eficaz. Fíjate que hemos eliminado muchos países, no hace falta verlos todos. Hemos conservado una imagen, pero una imagen relevante para lo que estamos hablando y con cierta calidad. Muy interesante, el título nos dice la conclusión del gráfico. Nosotros no mostramos ese gráfico para para que la gente se estudie, la audiencia mire todos los países del mundo qué tasa de obesidad tiene. En realidad en este caso queríamos transmitir un mensaje concreto y es que la tasa de obesidad, o perdón, de sobrepeso en este caso en España es del 55%. El 55% de los españoles tienen sobrepeso. Bueno, pues si esa era la conclusión del gráfico no debemos dejarla a la imaginación de la audiencia, tenemos que ponerlo claramente. Este... Este gráfico de la derecha es por lo tanto mucho más eficaz en ese sentido, más simple, fácil de procesar y nos dice la conclusión. El segundo consejo incide en lo mismo, debe destacarse la información importante, no debemos dejarlo a la imaginación de la audiencia. En este ejemplo extraído de uno de los libros de Nancy Duarte, de la que ya hemos hablado alguna vez, una experta en presentaciones, podemos ver unos gráficos de evolución de ventas y dejarlo así. Pero en realidad nosotros tenemos una conclusión clara, una información relevante. La información relevante es que en el segundo trimestre ocurrió algo. Hubo un descenso, hubo un mínimo en las ventas. Bueno, pues eso hay que señalarlo. A la derecha lo hemos hecho mejor. Hemos puesto una flecha y hemos señalado ese instante, ese evento. Porque es una conclusión clara del gráfico que queremos señalar. Y el tercer consejo es hacer explícito nuevamente el mensaje y la conclusión. Si queremos analizar qué tipo de mascotas prefiere la, la gente, por ejemplo hacemos un gráfico como el de la izquierda, pero si nuestra conclusión clara es que la gente prefiere a los perros, podemos quitar el gráfico incluso y poner la conclusión. La diapositiva de la derecha es mejor en ese sentido porque nos dice la conclusión. Fundamental hacer explícito el mensaje y la conclusión del gráfico, no dejarlo a la imaginación. Son consejos que siempre hay que seguir. Aquí tenemos un rediseño de una diapositiva de un gráfico que sigue precisamente estos consejos. A la izquierda pues tenemos un gráfico que nos habla de inversión en función de diferentes áreas. Bueno, en realidad nuestra conclusión es que nuestra inversión se concentra en cuatro áreas. Pues pongámoslo en el título. A la derecha lo hemos hecho. Hemos hecho un título en el que nos dice claramente la conclusión. El gráfico también es más claro, más simple. Hemos usado barras horizontales que son más fáciles de leer el porcentaje de inversión está explícito en las barras del gráfico hemos señalado información relevante las cuatro barras de arriba o las tres de abajo son diferentes este podría ser otro ejemplo a la izquierda tenemos el típico gráfico de tarta con información en este caso pues de comida orgánica de cómo qué porcentaje de cultivos son orgánicos en diferentes países, diferentes zonas del mundo, pero es una diapositiva infumable, el gráfico es pequeñito, no se ven los datos. A la derecha está rediseñada mucho mejor. Hemos usado un gráfico de barras que para ver diferentes porcentajes es mucho más adecuado y le hemos simplificado muchísimo. Una pregunta que nos podemos hacer es cuál es el gráfico más adecuado para un determinado propósito. Los gráficos de tarta son adecuados cuando queremos ver el reparto en porcentaje de una determinada magnitud. Los gráficos de barra son más adecuados cuando queremos saber qué es lo mayor, cuál es lo menor, cómo se comparan unas cosas con otras. Aquí se ve una idea muy interesante. En el gráfico de la izquierda, ese gráfico de tartas, la parte roja se refiere a nuestra empresa, que es lo que queremos destacar, nuestra cuota de mercado. Si observáis, el aspecto del gráfico puede dar la impresión de que nosotros, nuestra empresa, lo rojo, tiene la mayor cuota de mercado, pero hemos hecho trampa. Jugando con la perspectiva en 3D del gráfico hemos acercado hacia nosotros esa parte roja y parece más grande, pero no lo es. Si lo hacemos con un gráfico de barras, a la derecha, se ve claramente que nosotros tenemos el 28% de la cuota de mercado y estamos en tercer lugar. Esto nos lleva a la idea de que es muy fácil mentir con los gráficos, muy fácil. Como es una conclusión visual y un resumen visual de unos datos numéricos y tenemos la libertad de diseñarlo como queramos, porque podemos usar diferentes tipos de gráficos, diferentes colores, cosas más grandes, cosas más pequeñas. Podemos destacar esto, podemos destacar aquello, podemos jugar con las escalas. Tenemos mucha libertad, se puede mentir con cierta facilidad. Y aquí tenemos unos ejemplos muy curiosos que están extraídos del blog El Arte de Presentar de Gonzalo Álvarez. Vamos a ver solo dos. Este es interesante porque es de Steve Jobs. En una presentación suya mostró la cuota de mercado de Apple en el segmento de los smartphones. Apple, en el gráfico de tarta, es el color verde. Mirándolo así desde lejos puede parecer que tienen la segunda posición en ¿Eh? la segunda posición en cuota de mercado, pero si hacemos en realidad un gráfico de barras se observa que están en tercer lugar. Steve Jobs jugó en ese momento con la perspectiva del gráfico para que parezca que su cuota de mercado es mayor. Un truco muy habitual. Y un segundo ejemplo podría ser este, también nos la ha encontrado en la prensa Gonzalo Álvarez, muy curioso, en un periódico apareció este gráfico que nos habla de los votantes en unas elecciones de diferentes partidos políticos, los que votaron al partido 1, al partido 2, al partido 3. La conclusión que se puede extraer de este gráfico es el partido 3 apenas tuvo votos. Pero es falsa, hemos mentido con el gráfico. ¿Cuál es el truco? La escala. Si te fijas en el eje vertical la escala no empieza en cero. Si, lo, si empezase en cero podríamos ver que el partido 3 tuvo menos votos pero tuvo un número significativo de votos. Hemos mentido jugando con el diseño del gráfico. Es una herramienta muy poderosa. Si queremos dar una conclusión honesta y sincera, se puede hacer, pero también podemos mentir.